semitransparente del desasosiego. Un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba. Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta. Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina. No te marca. El tiempo dirá hacia el final nos valió lo dolido. Perderme por lo que yo vi te rejuvenece. Ah, la vida es más compleja de lo que parece. Ya estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás, ya está en el aire girando. Todos los altibajos de la marea, todos los arampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa. que sea y lo que no por algo será yo no, no creo en la eternidad de las peleas ni en las recetas de la felicidad recibo mis primaveras y la suerte está echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera y que se